Y en esta tarde, en la hora de Burlingame, estamos en la escuela primaria número 15 de Burlingame, aquí en la calle Malaspina. Está con nosotros el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Intendente en uso de licencia de Urlingan, Juan Zabaleta, encabezando un operativo que tiene que ver con una respuesta que desde la cartera social se está llevando adelante, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, Evaldo, un gusto. Bueno, un saludo enorme a toda la obra de Urlingan y siempre gracias por acompañar. Contanos cómo, en qué consiste este proyecto, esta iniciativa, que ya en realidad es una realidad, valga la redundancia. Este programa tiene concretamente dos... Dos etapas que van trabajando en forma paralela. El programa Mirarnos, que es un programa destinado a través de la Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social, a las escuelas rurales en toda la Argentina. Estamos haciendo en cada rincón de la Argentina escuelas rurales, más de 100.000 pares de lentes. Arrancamos en Campo Gallo Santiago del Estero... Allá por, bueno, por, por el mes de abril uh -huh. Y estamos recorriendo la Argentina Junto a Mica Ferrado Que es la secretaria del área Y también, digo, en esta otra etapa En forma paralela El consultorio oftalmológico Que permite, y lo hemos hecho mucho Como intendente aquí en Urlingan Que permite, bueno, poder recorrer Cada barrio del Conurbano Cada barrio también de la Argentina Y, y re realizar en el mismo momento En el consultorio oftalmológico El estudio oftalmológico y si así lo requiere, a partir de ese estudio, vecina, vecino, nena, nene, piba, pibe, bueno, entregarle el par de lentes, ¿no? En el mismo camión, uh -huh. para, para ubicar a quienes quien nos están mirando, tenemos en una punta el consultorio de con los oftalmólogos y en la otra punta del camión lo que es la fábrica de, de lentes con, con el marco a elección por parte de cada, de cada vecina, de cada vecino, de cada solicitante y, y funciona muy bien, es... Siempre decimos, ¿no? Te, te cambia la vida en un minuto. Sin dudas. Porque indudablemente, uh -huh. bueno, se, se puede ver mejor. Eh... Aborda y soluciona el tema en una misma instancia, digamos, en una misma intervención del Estado. Correctamente. En el momento. Uh -huh. En el momento hay un par de lentes. Uh -huh. eh, son alrededor de entre 150, 200, 200 atenciones diarias y, y entrega también de 150, 200 pares de lentes, eh, bueno depende la digo el estudio para ver de lejos, para ver de cerca si lo requieren así, se llevan los dos pares de lentes y, y, y estamos muy contentos ¿no? porque en definitiva es un programa que, que impacta de lleno que es directo, que uh -huh. es rápido y que resuelve la vida de muchos Recién mencionabas el lanzamiento del programa Mirarnos en Campo Gallo, en Santiago del Estero. Me imagino que eso también les permitió descubrir otras realidades que tienen que ver con una zona del país históricamente postergada. Cuando hay abordaje, indudablemente, ¿no? nos encontramos y, y también nos pone contentos encontrarnos con, bueno, en este caso con, con nenes, con nenas, con vecinos de la Argentina que necesitan bueno, hacer estudios de otro tipo, ¿no? desde el punto uh -huh. de vista visual. Y, y automáticamente en la articulación, en este caso con, con los gobiernos municipales o con el gobierno provincial, eh, con Gerardo Zamora, el, el gobernador de Santiago del Estero, con el que arrancamos este programa, eh, bueno trabajar para derivar algunas situ situaciones desde el punto de vista visual más complicadas que un par de lentes. luego ¿no? claro. lo llamamos el abordaje, es, es el abordaje integral, si nosotros uh -huh. no contáramos con la articulación y el compromiso de los gobernadores, de las gobernadoras y por supuesto de cada uno de los intendentes Intendenta de los 2.300 municipios de la Argentina sería mucho más complicado pero ahí estamos juntos trabajando para insisto, cambiarle la vida en un minuto a la gente ¿Y qué expectativa hay respecto a esto? de abordaje integral, el trabajo con otros ministerios también del gobierno nacional la llegada de Daniel Scioli a la cartera de desarrollo productivo Bueno, indudablemente la experiencia de, de Daniel Scioli habiendo sido legislador habiendo sido vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre dirigente y en su gestión como gobernador, muy comprometido con el modelo productivo, muy, uh -huh. pro, muy comprometido con lo que representamos, ¿no? producción y trabajo, va a poner, sin ninguna duda, en, en un lugar a, al Ministerio de Desarrollo Productivo para poder seguir estando cerca de cada, de cada empresario, de cada empresera, fundamentalmente de cada PyME, de cada uh -huh. empresario PyME. Siempre, siempre decimos que el 80% del Producto Bruto Interno de la Argentina son las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan trabajo en cada uno de nuestros barrios y las que hay que acompañar y, y sostener fundamentalmente con, con, con el acceso al crédito, bueno con todo lo que tiene que ver con la provisión de, de máquinas y herramientas y, y la generación de empleo, todo esto que se, que se hace y se acompaña para generar empleo en la Argentina, empleo genuino ¿no? y estamos convencidos que en esta etapa Scioli va a ser muy importante para que la Argentina siga mostrando indicadores uh -huh desde el punto de vista de la industria que, bueno, que marcan que estamos en un buen camino. ¿Y en qué etapa estás? ¿De ese camino vos te habías fijado casi como una premisa el avanzar en la conversión de los planes sociales en puestos de empleo genuinos? Lo más importante como dato, con lo mucho que falta por hacer, Ubaldo, es que el último cuatrimestre del año 2021 el empleo creció un 43,6%. Se han generado 1.100.000 puestos de trabajo y eso marca el camino que está transitando la Argentina con muchas dificultades, uh -huh. con dos muy concretas, que tiene que ver con los salarios y trabajar para mejorar los salarios, el poder adquisitivo y fundamentalmente con la inflación, no pero, pero insisto, hay camino, hay indicadores. Eh, hoy en, en la Argentina de cada 100 autos que se fabrican, eh, en la Argentina bueno 70, 70 son de producción netamente nacional ¿no? y eso marca la consolidación del mercado interno y de una etapa muy importante en distintos sectores de la economía, no, y seguir trabajando. Problema que no se reconoce, problema que no se puede abordar. Mucha cercanía, como lo hicimos siempre, vos me conocés, al lado de nuestra gente, escuchando, escuchando los reclamos, entendiendo que, que hay que cuidar el bolsillo de los argentinos, entendiendo que, bueno... ...que la billetera está medio flaca todavía... ...y que nosotros uh -huh. tenemos que trabajar para engordarla. Las organizaciones sociales están planteando inclusive un paro. ¿Entienden estos argumentos, estas razones? No, más allá del planteo de algunos sectores... ...fundamentalmente opositores... Eh, ...nosotros seguimos trabajando. De, uh -huh. de, de, de mí, como, como siempre lo vieron, es, es, es trabajar. Es lograr que, que en este caso, este par de lentes... ...llegue a, un, a una vecina y un vecino que lo necesite. y Que uh -huh. vea que el Estado, que el Estado está en, en esto... ...que puede ser algo muy simple, pero que es muy importante... ...y así en cada trabajo que hacemos en el Ministerio... ...en el marco de la integración socio -urbano, ...urbanizando barrios populares... ...el programa Mi Pieza que permite que las mujeres... ...que viven en barrios populares puedan mejorar su condición de vida... ...construyendo una, una pieza con, con el acompañamiento del Estado... el programa de banco, la semana de en 2 de abril, de ¿no? Sí, estuvimos... ...estamos recorriendo todas las semanas con Fernanda mm -hmm. Miño, ...que es la Secretaria del Área... Eh, cada, cada, ...cada vez que hacemos una visita... ...al interior del país o, o al interior de la provincia... ...siempre visitamos una beneficiaria de mi pieza... imagínate que hay 160.000 mujeres... Uh -huh. ...que ya están mejorando su vida... ...construyendo la pieza, el baño... ...mejorando la casa... ...y ahora el día, el día domingo... ...perdón, el día lunes en Castelli... ...hacemos el próximo sorteo... ...donde 30.000 mujeres más... ...van a poder acceder a ese subsidio... ...para poder hacer la pieza... ...para poder mejorar su condición de vida... ...así que volviendo a tu pregunta... ...de mí esperen trabajar... Digo. ...algunos... Algunos critican, solamente critican, algunos critican y no proponen. Nosotros estamos todos los días como gobierno poniendo, poniendo en marcha programas que, que impacten de lleno en la vida de los argentinos. La última, Juan, en varias oportunidades hablaste del tema cercanía, sos un hombre que vive en Hurlingham. Eh, más allá de la agenda de ministro, ¿tenés tiempo para ver, para trazar una mirada sobre lo que pasa en Hurlingham? Siempre, siempre. Vivo en Urlinga, WMS 1034, siempre lo decimos. Eh, le agradezco, le estoy eternamente agradecido a Hurlingham. ...la posibilidad que me dio de haber sido intendente... ...de ser intendente en uso de licencia... Y, ...y siempre escuchando, charlando con los vecinos... ...con los comerciantes, con las comerciantes... ...viniendo a cada colegio, visitándolos... ...hay una, hay una cuestión de arraigo y amor muy fuerte... ...yo tengo mucho amor por Urlingam ...y lo quiero demostrar y le quiero devolver a Urlingam ...todo lo que Urlingam me ha dado, así que... ...vamos a estar siempre los fines de semana, los sábados... ...siempre al centro de jubilados... ...me dicen algunos compañeros, ¿eh? los jubilados... ...bueno, durante seis años, mis sábados y domingos... ...al mediodía eran los centros de jubilados... ...y sigue siendo así... Uh -huh. y, ...y también con la angustia de haber perdido... ...muchos jubilados durante la pandemia... ¿no? ...porque como los conocemos... ...conocemos cada centro, cada abuela, cada abuelo... ...vemos lo que hizo esta pandemia maldita... ¿no? Que, ...que nos tocó vivir... ...y así todo en esta nueva etapa... bueno, ...seguir al lado de los jubilados... ...seguir, seguir al lado de los que menos tienen... ...recorrer merenderos, recorrer comedores... Eh, eso tenemos que lograr que, que, que los argentinos... ...sientan que pueden resolver sus problemas... Y eso es mejorando los salarios, que los argentinos sientan que si quieren tomar un taxi, ir al teatro, ir al cine, ir a comer la pizza con la patrona, los sábados a la noche ahí a Roca o en Villa Tesey o en William Murray, se si me llega lo puedan hacer. Eso es parte del trabajo de este gobierno, no la mejora de los salarios e indudablemente ese, ese, bueno, ese impuesto maldito de la pobreza que es la inflación, ¿no? A la uh -huh. que le vamos a dar mucha pelea. Gastemos la energía que tenemos a veces, bueno, marcando las diferencias internas. En eso. Es, pongamos toda la energía todos juntos en dar una pelea contra la inflación para que al pueblo argentino le vaya mejor. Gracias, Juan. Gracias, Eduardo. El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta.